Hey, ¿Qué tal gente? Esto es un gameplay de Mortal Shell. Tenía muchísimas ganas de jugar a este juego eh, Salió el 18 de agosto, la verdad Su compañía Skull Symmetry eh, Es innovadora en, en este tipo de, de plataformas ¿no? Eh, ha salido para Play 4 Para, para también PC, obviamente es de un Unreal Engine eh, Entonces por eso también, pues, por así decirlo, sale en PC Espero que os guste el gameplay, que disfrutéis De algo que obviamente, como tiene un cierto parecido Y un matiz muy darsoliano de Front Software He decidido no streamear hoy Para poder gra grabar un gameplay Así que... ¡Dentro vídeo! ¡Blessed! ¿No tiene sonido? No tiene sonido, tío No me ha cliqueado No me ha cliqueado, tío, en el juego Done. Bueno Voy bueno, empezar, ¿eh? Aquí no hay <risa> Toma cortada, no <risa> esto es un gameplay. Wow Empezamos Mortal Shell Vamos a ver cómo va. Tengo... Yo tenía muchísimas ganas de jugar este videogame. Tenemos nuestro Bordemore. ¿Nuestro Bordemore será nuestro aliado? Nuestro enemigo. Bueno, vamos a testear a ver si por aquí hay un objeto o algo, ¿vale? No, no lo voy a jugar con guía, ¿eh? En guía esta vez no, gracias. Bartasar nos dijo que esto es un juego un tanto lineal en ese aspecto. Son 12 horas de juego. Un poco triste. Que sea tan poquito. Un juego que tenía muchas ganas de jugarlo, obviamente. Espera, un second porque por aquí no se puede pasar, ¿vale? Primer glitch. Te dice, has heredado la habilidad de, de endurecer tu cuerpo Esta habilidad evitará que recibas daño de ataques Pero sus efectos se romperán al recibir daño físico LT, vale, vamos acostumbrando a LT Vale, vale, vale Vale Hostia, puta, LT, ¿cuál es, tío? ¿Ajá? Yo y lo que comando, vale, vale, vale, vale Guay. Va un poco lento, eh. Pero bueno. Ah, vale, esa es la habilidad de endurecerse. Ok. Examinar la estatua. Dios, qué guapa la espada, loco. Qué guapísimo, vamos. Oh shit, somos un draw de Skyrim. Una espada pesada con un agujero en el centro. ¡Oh, Rank! Vale, Dark Souls. Dark Souls. No tiene parry, pero sí endurecerse. Vale, pues esperamos un momento a que nuestra habilidad se respawne. Vale, fijamos. Vale, endurecerse, vale. Ok. Al atacar, ¿sabes? Endurecerse y atacar, a ver. Tío, si yo lo... Te he pegado antes, bro Te he pegado yo antes, bro Vaya Menos mal que no tengo vida uh. Vale, da un ¿no? Completamente, se mueve rápido El personaje Me... O sea Come rápido también Come rapidísimo. Vale, a ver ahora. Vale, el parry lo tenemos en el bloqueo ese. Es divertido pegarme aquí infinito, ¿sabes? Con este bicho. Ataque ligero, tío. O sea, tu cuerpo se endurece y ataca. Vale, ahora es ese. Tutorial. No me, me, me lo he saltado, me lo he saltado base. Basic Lo he hecho, bro, lo he hecho Es que yo no, no, me, no me llevo muy bien con los mandos de equipo Ya estáis viendo LP, tío Es que, claro Lo he hecho, bro Vale. Hombre, por fin, pero ¿qué he hecho yo? Qué brutal, o sea, ¿qué pasa? Recoger objeto, ¿vale? Nice. ¿A ver esto que se vea mortal. Ok, una conexión con el reino mortal. Alternar. Ok. Utilizar. Abrir inventario. Ey, abrir inventario entonces en el char. Sí. ¿Dónde estás, bro? Vale, este es el primer PvP, eh. Hostia puta. Hostia puta, espera, a ver. Joder Me lo comí, me lo comí ¡Wow! ¡Corre! ¡Uf! Me dio bien duro Puede que tenga que ser así. No me queda muy claro. ¿Y ese ciruro? ¿Pero qué? qué? qué, qué? Era así. Vale, no se le podía vencer. Es que digo, macho, ¿cómo mete Toña algo a salir Eso de aquí, ya. tío? Wow, tenemos que subir tanto hacia arriba Are you kidding me, bitch? Me he cagado al principio del juego también de decirlo Porque coño, digo, si no, me se, si no se matara el primer boss De entrenamiento Mortal Shell digo ¿qué? Follada era un túnel perfectamente conectado Con otra dimensión de la muerte ¿Eh? Es perpéctica Dios mío What? What the fuck is going on, bro? Esa mano ahí gigantesca Ah, no, son de llave Son las costillas de un bicho enorme Bueno ¿Comenzó? ¡The video game! <ríe> ¿Qué serán las hogueras? En este juego. Sin comentarios. ¿Esto es una hoguera? Muy raro eso. Tengo este es un toque de vida, se hace... ¿Pero qué? Vale, ¿izquierda o derecha? Vale, izquierda ¿Lol? Dark Souls Qué guapo Qué guapo, oye Guapísimo Guapísimo, hermano Receptáculo habitado, tío Un hombre es algo más Que un mero envoltorio Dios Guapísimo, loco Dios Qué guapo Uruhai El camino del de, de Left estaba mejor que right Así que vamos a ver por dónde, dónde empezamos Ring. Esto es un objeto, ¿no? Fue objeto conseguido. Setas, setas, ok, setas. La he cagado. Creo. Ah, no, esto que es unas visiones lejanas de donde tengo que ir. O son recuerdos de.. de la persona que hemos. Objeto conseguido. Vestigio de futilidad. Es casi opaco. ¿Cuáles serán las hogueras, tío? Cofre, eso es para mí ¿Mimico? Ni de coña ¿Llave? Eh, va vale vale, U... Ok ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Hostia, tú! ¡Qué cheto! Vamos a ver qué toca ahora, tío. ¡Con punteo y todo! ¡Buah! Este es un maestro, eh. Qué guapo, tío. Qué guapo, no me jodas ahí. Madre mía, tío. El niño Miguel, loco. Qué guapo loco, qué guapo. Más va, va, va, más motivado que nunca, hermano. Más motivado que nunca, unos a todos, va. Dame, a ver. ah, se respawnan los objetos, qué chulo. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo mil autos. ¡Ey, ey! Ahí veo un monstruo, veo un monstruo, un zombie puede ser, ¿eh? ¿Cómo a llegar a la torre de Falhyn? Pues. Eso pues no es bad. Esta es la que yo tengo y. ¡Wow! Entonces, estas son las armas. Ok, ok. Subimos para arriba a ver qué hay. ¿Qué? Esto es un. gigante. ¡Lol! Sello deteriorado, vale. ¡Qué guapo! Qué guapo been So long since anyone raised a hand toward me in you seem by false A You'll find the sacred glands of the revered. Bring the glands back to me so I can extract the true nectar. just enough to heal me. Sí, tío, está guapo, en verdad, está chulo. 爬那位 estamos fuerte con grita Vamos a ver gente Tenemos que salir corriendo de aquí Es que el sitio es bueno para pelear esta Aquí no sí, kaboom, la <laughs> Bien, no lo hemos hecho Gente, sin que nos dé un toque Exagerado Sin que nos dé un toque, timing perfecto grita, You can say goodbye, bro <risa> Y si que primer. Primera bestia, eh He de decir que me ha costado 20 minutos, vale 20 minutos, cuatro intentos el Cuarto intento Es el que me ha salido Timing perfecto, no pierdo el nivel Nice Murió la bestia, la bestia murió A ver qué nos da, increíble, grita Super cheto super cheto Final boss bastante guapo Para qué decir, eh, prim de la primera zona Bastante chulo eh, Voy a ver qué nos ha dado, porque esta es la siguiente zona Entonces, voy a ver si nos ha dado una llave o algo Bueno, primer gameplay, bastante Vamos a ver bien. qué toca ahora, tío Con punteo y todo Buah, este es un maestro, eh